La filosofía de todo esto es que invertir también va a mejorar la situación económica y también vamos a mejorar la situación de la eh, población en, en riesgo de pobreza. Y España en particular se va a aprovechar de estos fondos, va, uno de los, de los, va a ser uno de los países que más eh, va a beneficiar de los fondos, obtendrá mil millones eh, de, de, de, de este marco de proyectos, de los cuales casi 73.000 serían a fondo perdido para establecer una España verde, para establecer una España digital, una España sin brecha, ahí entra este objetivo de, de mejorar la situación para la gente en riesgo de, de um, exclusión so social y una España inclusiva.